que se llama tontuelo, de viaje. Desde National Geographic Nicaragua, el patito tinto. tinto. Se le ganamos a Wild Frank. Uh -huh. Qué lindo.